¿Estás seguro que él va a llegar? Sí, cómo no qué te vienen aquí? ¡Aquí viene! Kevin ha llegado muy temprano. ¡Hola, Kevin! ¿Cómo? Kevin, ¿qué te quiero? Chicos, les cuento lo que pasó con él ¿Cuál? Wow. ¿Quién? Eso es lo que pasó. Cuando de, de regresara a la estación, me encuentro con el Ruby Y luego le digan antes, pero no me caso. Entonces de él, me rayó. ¡Es cierto! ¡Ay, Kevin! Sí, lo sé. Este se dice en el nombre llamado Ruby. Ya veo, Kevin. Yo también vi una rayita de, de, en graffiti, pero no quiero le es tanto, porque si no las rayas las de otra vez, ¿entendiste? Así como no, todo en dormir. Bueno, eso a descansar. Mañana queda mañana. Sí, tiene, él tiene razón. Cuéntate. descanso. La policía está en camino. ¡Ah, no! una, una, dos. Hola viejo amigo, hola Ruby, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno. ¿Y a qué quieres hacer ahora? Bueno, los prides se acabaron, porque hay muchos de los Ryers. Bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Y qué te refieres? ¿Cuándo le dije un premio? Este dorado. ¿A este? Ah, sí, sí, un primero. Bueno, y yo les traigo unos tres colores, vamos a cambiar, por aquí, por aquí, y acá, y acá, y listo, estoy perfecto para mañana, sí, tengo que ir a cerrar las puertas de antes de que la policía le llegue, y voy a prender la luz. Los... rápido vamos, escóndese, Ok Aquí vamos Mañana será un día